Con invitado aquí en el estudio que es Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, candidato a la presidencia del gobierno. Señor Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Viene con chupa de cuero. Así es. Sí. He cogido ya la carrilla desde Gloria y. Sí. Eh, ¿Por qué no llevo corbata eh, el sábado por la noche? Que salía una buena en las redes sociales que sí, bueno, Pablo Iglesias con el Smoking, Albert Rivera sí, con el Smoking bueno, lo, import corbatao. lo importante es que hubo allí cinco políticos eh, Estuvo el ministro, estuvo eh, Izquierda Unida Estuvo también Podemos, estuvo Rivera De Ciudadanos y el Partido Socialista Y, y creo que eso fue un respaldo a, a la cultura Y sobre todo al cine que lo necesita 30 años de la gala de los Goya Un extraordinario presentador como Rovira y un compromiso que yo asumí con el mundo de la cultura, y es, si tengo el honor de ser presidente del gobierno, bajar el IVA cultural al 10% del 21% y, y defender la propiedad intelectual, que fue una de las principales eh, reclamaciones del presidente Antonio Resines. Si tiene el honor de ser presidente del gobierno, ¿irá con esmoquina a la próxima gala? Bueno, ya veremos. Eso veremos. es un sí o un no. O ya, veremos. ya veremos. Yo a, solamente en esta cuestión tomaré un tono rajoe de Rajoy, pocas y más sí, ni no, ni todo lo contrario, ya veremos, ¿no? De aquí al próximo año ya veremos. Vale. Eh, ¿Me puede dar algún detalle? En 53 minutos se va a conocer el documento sí. en el que se van a basar las negociaciones de los grupos negociadores de los partidos, hoy con tres formaciones. Ciudadanos repite esta tarde porque el viernes ya hubo una mm. sesión de, de encuentro entre los equipos de negociadores. Eh, sé las líneas básicas, me falta la letra pequeña. Es eh, muy coherente con el programa electoral que hemos presentado a los españoles en las elecciones. Eh, es verdad que es después de haber eh, leído y, y también hablado con eh, las formaciones políticas con las que esperamos recabar los apoyos para formar ese gobierno. Y, y lo importante es el para qué. Eh, y eso es lo que va a responder a con quién podemos entendernos para llegar a ese gobierno. Tenemos que consolidar la recuperación económica, tenemos que crear buen empleo, tenemos también que reconstruir el estado del bienestar, tenemos que luchar contra la desigualdad y tenemos que luchar también contra la corrupción y regenerar la vida democrática en nuestro país. Y esos son los elementos centrales de la propuesta que vamos a poner encima de la mesa al resto de formaciones políticas. Pero, por ejemplo, cositas básicas. ¿Es muy largo, es muy corto? ¿Cuántos folios tiene? Tiene unos cuantos. Sí. Eh, es verdad que a los medios de comunicación les facilitaremos a lo largo de, de esta mañana un, una síntesis de las principales propuestas. Pero, insisto, esos son los cuatro ejes. ¿Cuáles son los, los desafíos que tiene España? Los desafíos son eh, luchar contra la desigualdad, es crear oportunidades laborales, es luchar contra la corrupción y también actualizar nuestro marco de convivencia, que es la Constitución. Y en torno a esos cuatro desafíos eh, planteamos una serie de medidas para estos próximos cuatro años. ¿Y están marcadas las líneas rojas en ese documento, que vamos a desgastar la expresión de, de tanto usarla? Nosotros no somos de línea roja, somos de firmes convicciones. Creo que las, eh, las formaciones políticas con las que nos vamos a reunir eh, tienen claras también cuáles son sus eh, sus límites, sus, sus aspiraciones. Son partidos eh, que de una u otra forma pues eh, han defendido una reforma de la Constitución española, eh, han defendido también la necesidad de regenerar la vida democrática en nuestro país. Y, y en cuanto a los objetivos... Los compartimos Cuestión distinta es que los instrumentos, las políticas que ponen encima de la mesa, una u otras formaciones, es diferente, pero, pero creo que hay mucho espacio común para poder entendernos. Eh, creo que, yo, yo agradezco además, de hecho, a las formaciones políticas con las que nos vamos a sentar, el que hayan dejado a un lado los vetos y que, y que nos pongamos a trabajar para hacer realidad ese cambio. ¿Cuándo se lo van a entregar a Podemos el, el Hoy documento? también. Hoy. Hoy también. Sí, sí, sí. A, a líder de Podemos, a Pablo Iglesias le... Eh, le dije el día que nos reunimos que tiene la puerta abierta para que nos eh, sentemos a, a, a negociar. Entiendo que mi obligación como candidato a la presidencia del Gobierno es eh, la de intentar recabar el mayor número de, de escaños posibles para esa investidura y para la formación de gobierno. Y por eso, insisto, creo que es importante dejar a un lado los vetos y empezar a hablar de las cosas que nos unen, que son muchas, a distintas formaciones políticas, que queremos el cambio en nuestro país. Lo que sucede es que el viernes, lo sabe, Podemos dijo que si ustedes siguen negociando con ciudadanos, que de ellos que se olviden. ¿Aún así le van a enviar el documento, por lo que me dice? Sí, le vamos a enviar el documento a los dos o a, o a la, la formación política que nos le vamos a enviar es a, al Partido Popular. Ayer hicimos el contacto con eh, el gabinete de, del señor Rajoy y le ofrecimos este miércoles para eh, poder reunirnos en el Congreso, eh, Mariano Rajoy y yo mismo, eh, y poder mm, charlar aún sabiendo que, efectivamente, como bien indicó ayer el señor Rajoy, no esperaba otra cosa, eh, lógicamente iba, iba a votar en contra de mi investidura. Este miércoles 10 de febrero es la fecha que ustedes sí. le proponen. le eh, hemos propuesto, no, todavía no ha cerrado, le hemos propuesto que, lógicamente, la reunión tiene que ser en el mismo lugar donde nos reunimos con el resto de fuerzas parlamentarias, y, y en fin, como ha dicho, que no me quiero reunir con él, que no quiero dialogar con él, eh, pues eh, le tiendo la mano para que nos veamos este miércoles. Siempre en el Congreso, usted no acudiría a la Moncloa en ningún caso. Entiendo que es el Congreso el lugar donde tenemos que reunirnos. ¿Y, y cuándo está previsto que responda el Gabinete de Presidencia no, de Gobierno? No lo sé, vamos a esperar. Yo eh, uh -huh. creo que como él en, en muchas ocasiones ha reiterado que quiere dialogar conmigo, pues esta es una buena ocasión para poder sentarnos, dialogar, aun sabiendo, insisto, que, que, que me va a decir que no a mi investidura y que no espero otra cosa del Partido Popular y de Mariano Rajoy. ¿Y por qué no le va a entregar al PP ese mismo documento? Aunque espere la respuesta que espera... Porque la filosofía es eh, intentar negociar con y acordar con aquellas formaciones políticas que me puedan dar el, el respaldo eh, parlamentario el próximo eh, el, en la investidura, la sesión de investidura, y por tanto, pues... Eh, no no, no no, no, la espero del Partido Popular, ni tampoco de Esquerra Republicana y Democracia y Libertad. ¿Me iba a dar la fecha de la no, sesión no, no, de investidura? Ah, no, no, no. Como ha dicho, un momento del próximo, <risa> digo, ya vamos lanzados con el 10 de febrero, que es la fecha que usted propone para reunirse con Rajoy. Eh, una duda más con el documento. ¿Lo conocen los varones? ¿Los varones de su partido? ¿El poder territorial de su partido? Eh, Susana Díaz, García Paje, ¿lo conocen? ¿Se lo ha pasado? Es el programa electoral. Eh, no, es, no es el programa electoral en su conjunto, porque si no serían mm. bastantes hojas, pero es un programa electoral eh, que tuvo la participación de, de la militancia, de muchos colectivos sociales, y por tanto pues, es una síntesis de ese programa electoral, también escuchadas las, las, las reivindicaciones de las formaciones políticas con las que esperamos entendernos. Y, y de hecho, durante estas semanas lo que voy a hacer ahora es reunirme también con muchísimos colectivos. Hoy empezo, empiezo con la Asociación Española de Startups, eh, me voy a reunir también con la Economía Social, eh, con asociaciones de consumidores, con, con sindicatos, con empresarios, con el mundo de la cultura, de la sanidad, del medio ambiente, para también hacer partícipes, presentar a todos ellos eh, esas propuestas de cambio y también recabar eh, ...información y propuestas de ellos. ¿Algo tendrá que no tenga el programa electoral? Porque si no, no habría tanto misterio con el documento en sí. Bueno, eh, algunas novedades tendrá... ...pero tendrán que esperar ustedes a que... Bueno. ...a que lo presentemos por respeto a, a las formaciones políticas... ...a quien tenemos que presentárselo es, es a, a los interlocutores... ...y luego ya, pues lógicamente, ustedes lo conocerán. Perfecto, entonces Rebovino no se lo ha pasado a los varones de su partido... ...por mucho que me diga que es el programa electoral. Bueno, es la dirección federal y es el equipo negociador... Eh, quien, eh, quien presenta esa, quien redacta y quien presenta esa propuesta. ¿Se lo ha pasado o no se lo ha pasado? ¿Sí o no? Si ¿Sí es posible. Bueno, no, no, no se lo ha pasado, pero porque no veo necesidad de ¿eh? compartir con el resto de... Bueno, yo comparto todo. Bueno, eh, ya tenemos entonces eh, la fecha que usted propone para reunirse con eh, Mariano Rajoy. Eh, ¿Hay fecha para reunirse con Pablo Iglesias de nuevo, para reunirse los equipos negociadores de PSOE y Podemos, eh, que sería la primera cita en este nivel? Ellos son los que tienen que, que decirlo, no, no, no nosotros. Nosotros hemos dicho que la puerta está abierta, que por supuesto nos queremos sentar con ellos. Yo tomé una decisión bastante arriesgada, bastante eh, compleja, pero creo que eh, cargada de responsabilidad y sentido de responsabilidad con los españoles y es el intentar desbloquear esta situación eh, digamos que creó el Partido Popular y el señor Rajoy cuando renunció a presentar su investidura eh, creo que tenemos una oportunidad de liderar ese cambio y, y ese cambio es verdad que los españoles no se lo dieron solamente al Partido Socialista esa voluntad de cambio sino a otras formaciones políticas entre ellas eh, la formación política de Pablo Iglesias y por tanto yo lo que le animo es a que dé un paso al frente él dice, no, es que tienes que elegir entre uno y otro. No, yo ya elegí. El Partido Socialista ya eligió. Y el Partido Socialista eligió que el Partido Popular no siguiera gobernando este país. Porque creemos que mucho de lo que está ocurriendo en nuestro país en términos de desigualdad, de falta de oportunidades, de precarización del empleo, de, de desconfianza para con las instituciones y, y, de, y de falta de de asunción de responsabilidades políticas en materia de corrupción tiene mucho que ver con el inmovilismo y la inacción del Partido Popular y de Mariano Rajoy, con lo cual el Partido Socialista ya decidió, y es que no gobierna el Partido Popular, que abramos un tiempo nuevo para un gobierno progresista y reformista en nuestro país. Tendrá que ser Pablo Iglesias quien decida si me acompaña en esa tarea o, o se queda inmóvil, sigue vetando y en consecuencia lo que hace es que, que aumenten las posibilidades de que Mariano Rajoy repita como presidente del gobierno. Pero llegado el extremo sí que tendrá que elegir, señor Sánchez. Eh, Podemos y Ciudadanos no quieren compartir mesa, no quieren estar en el, en el mismo espacio político. Uh -huh. eh, y a lo mejor a usted al final le tocará elegir, o con unos o con otros, más allá de luego le pregunto por lo que haga el PP en esa investidura, claro. Yo elegiré con aquellas formaciones políticas con las que, sentado, yo acuerde políticas... Que respondan a esos cuatro desafíos que les he dicho. Es decir, será el para qué quien eh, explique con quién vamos a ir eh, a esa investidura. Y por tanto, creo que lo importante sería que podemos sentar en la mesa de negociación y empezáramos a hablar de, de las políticas y una vez vistas las políticas podremos saber exactamente cuáles son los grados de coincidencia que tenemos con una u otra formación política, yo desde luego agradezco el tono de, de las formaciones con las que me he reunido hasta ahora, que no han vetado a nadie y que han dicho por supuesto vamos a echar a andar las mesas de negociación, hoy nos reunimos con Izquierda Unida, eh, esta tarde nos vamos a reunir con Ciudadanos, posteriormente nos vamos a reunir con Compromís nos vamos a reunir también con el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria ha dicho que está dispuesta a hablar con nosotros, en definitiva creo que estamos en un tiempo nunca en un tiempo donde donde la palabra tiene que sustituir a los vetos y, por tanto, eh, yo tiendo la mano a Pablo Iglesias para que empecemos a hablar sobre políticas, porque creo que es ahí donde podremos ver hasta qué punto... Eh, podemos llegar a entendernos una y otra formación política. ¿Hay algún tipo de estrategia para intentar dividir la fuerza política electoral en el seno de Podemos? Quiero decir, si hay acercamientos con Compromís, se puede abrir una cuña en la cúpula con Podemos. ¿Hay algún tipo de estrategia del PSOE, no, PSOE para eh, dividir eh, en ese sentido? Es punto, en absoluto. ¿no? En absoluto. Compromís es una formación que eh, concurrió con, eh, con Podemos en, en Valencia, pero bueno, tiene un grupo propio en el bueno, grupo propio, está en el, está el, en el mixto, eh, en el Congreso de los Diputados. Ellos han manifestado su voluntad de entenderse con nosotros, de dialogar, de, de llegar a acuerdos, y bueno, yo se lo agradezco eh, a Mónica Oltra y también a, a Valdoví, el diputado uh -huh. del Congreso de, de Compromís. ¿Y hay algún tipo de posibilidad de acuerdo con eh, Ada Colau, con los diputados que representan a En Comú Podem que llegan desde Cataluña, en lo que tiene que ver con la opción de un referéndum, dato de determinación? ¿Hay algún tipo de posibilidad de acuerdo con esa línea básica? Creo que el Partido Socialista lo ha dejado muy claro. Nosotros somos un partido eh, que defiende una España unida en su diversidad. Es más, si uno echa la vista atrás y, y mira lo que ha pasado en España durante estos últimos 37 años, es que cuando ha gobernado el Partido Socialista, con acción, con diálogo y con voluntad democrática, pues eh, hicimos frente al desafío soberanista del plan Ibarreche eh, y cuando hemos gobernado nunca ha habido un, digamos, una, una declaración de independencia de, de, del Parlamento de Cataluña, como se sí ha ocurrido con Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Con lo cual, nosotros creemos que garantizamos de una mejor manera que el Partido Popular la unidad de España, porque reconoce su diversidad. A partir de ahí, nuestra propuesta es un referéndum, sí, un derecho a decidir, sí, pero de todos los españoles, no de una parte de los españoles, sino de todos los españoles sobre su futuro y esa es la reforma constitucional, así que no es una cuestión de si nosotros no queremos que la sociedad catalana, eh, catalana vote. Sí, queremos que vote, pero queremos que vote dentro de los cauces que establece la propia Constitución española. Si el partido de adacolau pide un referéndum solo en Cataluña, su respuesta es... No. Pero bueno, no, no porque... No porque eh, vamos a ver, yo, yo se lo digo de otra manera para que eh, me entienda. Mire, eh, yo valoro que... Estas formaciones políticas al menos están poniendo encima de la mesa una solución política que nosotros no compartimos, que discrepamos de ella, por primero entender que es inconstitucional y en segundo lugar por entender que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, no en una parte del pueblo español. Y por eso pedimos la reforma constitucional y luego eh, que la sociedad catalana vote dos veces, la reforma constitucional y también el Estatuto de Autonomía de Cataluña Nuevo que pudiera emanarse de esa reforma constitucional. Eh, cuestión distinta es lo que hace el Partido Popular y es no, no poner encima de la mesa ninguna propuesta. Eh, y creo que ese es el principal error que tiene ahora mismo el actual presidente en funciones, que lleva cuatro años diciendo legalidad, legalidad, legalidad, constitución, constitución, constitución, todos decimos que sí, pero ¿dónde está la solución política? Bueno, creo que, que sería bueno el que <coughs> hubiese una interlocución entre los dos dirigentes, el de la Generalitat y el de la Moncloa, y el que se intentarán buscar soluciones políticas a una crisis de convivencia muy grave. En muchas ocasiones, a lo mejor desde Madrid no lo vemos eh, con la intensidad que se vive en, en la sociedad catalana, pero, eh, pero, pero existe, hay un, un, un porcentaje muy elevado de personas que abrazaron el independentismo el pasado 27 de septiembre, no de manera mayoritaria, pero sí importante, y, y esta es una crisis de convivencia que tenemos que resolver entre todos. Y esa es la solución política que nosotros estamos poniendo encima de la mesa. Si la memoria no, se, no me falla, todavía no se ha visto con Carles Puchemón, el nuevo president de no, eh, hablamos, eh, elegido, eh, presidente de la Generalitat. No, hablamos cuando fue elegido presidente de la Generalitat. Sé que él está haciendo ahora mismo una ronda de contactos con los interlocutores y los líderes eh, políticos catalanes. Y, en fin, quedamos emplazados en, en vernos, no sé cuándo, pero no tendré problema en... En hablar con él. ¿Tiene fecha ese encuentro, ya que estamos lanzados con las no, fechas? No, no, no, uh... eh, le digo que no tendré problema, pero entiendo que él ahora mismo está haciendo una ronda de uh -huh. contactos con los líderes políticos catalanes he eh, eh, visto que se ha reunido con eh, los líderes eh, de las distintas fuerzas parlamentarias, y en fin, acaba de llegar, eh, está <risa> conociendo a, a los interlocutores de las distintas formaciones políticas, y en fin, yo no lo sabe él, se lo dije en privado, lo he dicho en público también, sí. no tendré problema en en verle y en, y en hablar con él. Una duda, ¿tiene Ciudadanos el encargo de trabajarse, si me permite la expresión, la abstención del PP? No me consta, no, no creo que sea así. Eh, pero fíjese, yo nunca, eh, nunca rechazaría, es más, buscaría en caso de ser elegido presidente del gobierno... ...el apoyo del Partido Popular para los elementos centrales... ...los asuntos de Estado eh, que necesita este país... ...grandes consensos, ¿no? La lucha antiterrorista, por ejemplo, es uno de ellos... Eh, ...o, en segundo lugar, la reforma constitucional... ...que tendría que pasar también eh, con el apoyo del Partido Popular... ...con lo cual, mmm, en aquellos elementos de Estado... ...que nos podamos entender con el Partido Popular... ...el Partido Socialista siempre siempre ha estado, ¿no? Es verdad que empiezo a haber viejos hábitos del Partido Popular... Eh, ...cuando empieza a perder el poder... Eh, aquellos elementos de Estado que, que siempre eh, a, digamos aplaude la posición del Partido Socialista, por ejemplo, en materia antiterrorista, pues cuando empieza a perder el poder, ya escuchamos a algunos de sus dirigentes, al ministro de Asuntos Exteriores, decir que, que, en fin, que un gobierno del Partido Socialista supondría sal la salida de la alianza del, eh, contra el terrorismo yihadista. ¿Vale? Y, y no lo dice en un foro cualquiera, lo dice en un foro internacional con sus colegas de países eh, eh, extranjeros. Me parece un error lamentable, que exigiría la disculpa del ministro de Asuntos Exteriores y que no se ha producido. Al contrario, ha vuelto a reafirmarse en el error. O también hemos visto cómo la semana pasada el señor Rajoy no, no, no me llama para informarme al menos de cuál es la situación eh, en Cataluña y los pasos que va a dar eh, el, el, el gobierno en funciones respecto a las eh, propuestas que ha hecho el soberanismo en el Parlamento de Cataluña. En definitiva. Lo que vemos son viejos hábitos que espero que sean eso, fruto del nerviosismo y no de una estrategia para intentar eh, digamos, romper el consenso que ha existido durante estos últimos cuatro años en los, en los elementos centrales de la política española, como es la lucha antiterrorista o la cuestión catalana, porque ellos vayan a perder el poder. Yo lo que espero es que el Partido Popular sea igual de responsable y de leal con el Partido Socialista, Estando en el gobierno y en la oposición. ¿Sería más fácil una hipotética abstención del PP sin Mariano Rajoy al frente del Partido Popular? No no puedo entrar en esas elucubraciones. Creo que son más propias de, de, de, de los analistas políticos, de, del periodismo, que de los políticos. Nosotros tenemos que, eh, que analizarlo con los interlocutores que existen. Eh, y, por tanto, tendrán que analizar ellos si los pasos que ha dado el señor Rajoy durante estas semanas han sido los correctos o no. Eh, mire, yo en cinco días me he reunido con más formaciones políticas que Mariano Rajoy en 40 días. Y es curioso porque ahora el señor Rajoy eh, intenta ponerme a mi fecha de investidura aquel que ha desbloqueado esta situación política y aquellos que bloquearon esta situación política eh, durante más de 40 días pues no les han puesto fecha para la presentación de su candidatura a la investidura a la presidencia del gobierno. En fin, nosotros lo vamos a hacer muy rápido, lo vamos a hacer de manera intensa Vamos a estar trabajando durante estas dos semanas y esperamos que a finales de febrero eh, podamos eh, ya tener articulado el acuerdo para, para poder eh, presentar esa candidatura a la presidencia del gobierno, porque necesitamos tener un gobierno en España ya. finales de febrero, eh, el 29, podría ser un buen día. Ese es el día de mi cumpleaños. Pero, que es lunes, además. Pero veremos. Yo lo que lo, lo que estamos manejando es que, en efecto, yo pedí un mes y... Y, y voy a cumplir esa, esa fecha. ¿no? Una duda, ¿un gobierno en funciones debería someterse al control de la Cámara? ¿El actual gobierno en funciones debería someterse al control de, de la Cámara? Es verdad que estamos en una situación inédita, pero, por ejemplo, tenemos un Consejo Europeo muy importante, donde se van a debatir cuestiones que tienen que ver con, con, con cosas que afectan a los ciudadanos españoles. Por ejemplo, la política de refugiados, o, por ejemplo, a las relaciones de la Unión Europea con el Reino Unido, ¿no? con una propuesta que que podría afectar a 500.000 españoles que viven en el Reino Unido, ¿no? sobre las prestaciones sociales, eh, que pudieran tener derecho o no en caso de emergencia, ¿no? según el planteamiento que hace el gobierno conservador del Reino Unido. Bueno, no estaría mal, ¿eh? y ese es mi compromiso. Si soy elegido presidente del gobierno, mi compromiso será comparecer antes de los consejos europeos para fijar una posición común de toda la Cámara en ese consejo europeo. Eso se hace en Alemania, se hace en otras democracias europeas. No entiendo por qué en España no se puede hacer. Y esa es la propuesta que le hemos hecho al presidente Rajoy. Por lo que me llega, no parece que esté muy dispuesto. Lo van a llevar a la Comisión Mixta de Asuntos Europeos, donde comparecerá el secretario de Estado. Bueno, mmm, nos parece insuficiente, pero, en fin, también tenemos que cambiar esas dinámicas parlamentarias en este nuevo tiempo. Si este periodo de negociaciones no acaba, por ejemplo, con usted presidente del gobierno, eh, entre otras posibilidades está la de nueva convocatoria electoral. El último barómetro del CIS fue un jarro de agua fría. Eso de que Podemos adelante en intención de voto al PSOE es un espaldarazo a las políticas de uno de los posibles socios de gobierno, señor Sánchez. Yo creo que han cambiado muchísimo las cosas en, en un mes, mes y medio. Yo creo que es una, una encuesta caduca de un momento político muy distinto al que vivimos ahora mismo, ¿no? Creo que los españoles están, están apreciando dos cosas en el Partido Socialista. Uno, el que hemos dado un paso al frente, el que hemos desbloqueado esta situación. Yo tenía la, la opción de, de hacer un Rajoy, de, de hacer otro desplante, un, un ejercicio de escapismo. No lo hice, di un paso al frente, siendo muy consciente de, de las dificultades para poder conformar gobierno. Y en segundo lugar, tener muy claro que el Partido Socialista es la alternativa al Partido Popular. Y ser la alternativa al Partido Popular... Significa no apoyar al Partido Popular eh, y, y, y, en consecuencia, intentar articular una mayoría diferente al Partido Popular eh, que, que haga real esa, esa voluntad de cambio que se ha manifestado por parte de los españoles el pasado 20 de diciembre. ¿Cuál es la cuestión? Que ese cambio no está monopolizado ni por un líder ni por una formación política. Está repartido entre distintas formaciones políticas y, por eso yo, lo que digo... Es que esas fuerzas del cambio tenemos que entendernos para hacer realidad ese cambio. Y por eso no entiendo los vetos que puedan hacer unas formaciones políticas a otras. En muchas ocasiones eh, se criticó el bipartidismo por parte de estas nuevas formaciones políticas. Y parece que el diálogo para algunas formaciones políticas solamente puede ser a dos. Y es importante también que los, los, los oyentes mm, sepan cuál es la aritmética. La aritmética es que PSOE más Podemos más Izquierda Unida... Eh, suman 161 y es menos que el Partido Popular más Ciudadanos, que eso suma 163 con lo cual de alguna manera para que haya esa opción de cambio eh, progresista, reformista, necesitamos eh, del concurso de, de formaciones como Ciudadanos ¿Le tiene miedo a unas nuevas elecciones, señor Conchal? <risa> No, le, lo, lo entendería como un fracaso. Creo que, que los españoles es verdad que nos han puesto un puzzle muy complicado, muy complejo, inédito en la vida política española, eh, pero creo que los políticos lo que estamos es precisamente para, como democracia representativa que somos, para, eh, para interpretar eh, ese resultado y, y darle forma. Y darle cauce. Y creo que, que los españoles no se merecerían volver a repetir las elecciones porque los políticos no hemos sido capaces de entendernos. No será porque nosotros no queremos. Nosotros vamos a dejarnos eh, todo el empeño, toda la voluntad para poder llegar a acuerdos con, con el resto de formaciones políticas. En muchas ocasiones algunos colegas me preguntan, ¿no? Eh, pues bueno, ¿dónde están ustedes dispuestos a ceder? Mire, no es una cuestión de cesión. No, no se tiene que ver como una derrota o una victoria. Creo que ceder... Si sirve para sumar voluntades y para que los españoles ganen, pues bienvenidas esas cesiones. Y desde luego nosotros, en ese sentido, no, no vamos a tener <coughs> líneas rojas, ¿no? como, como bien se ha comentado antes. También le digo una cosa, el Partido Socialista y yo mismo lo tenemos muy claro. No, yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. No, no, no lo voy a ser. ¿Y, y eso significa qué? Pues significa que... Que, que, que ponemos encima de la mesa, un proyecto socialdemócrata que creo que eh, concita el mayor número de voluntades eh, políticas en nuestro país. Pero, por ejemplo, si Ciudadanos le dice, eh, señor Sánchez, olvídese de derogar de toda la reforma laboral y solo una parte, o solo estas partes, eh, no sé si son líneas rojas o no, pero en algún lugar habrá que negociar, por ejemplo, con la reforma laboral, o, o, o es la propuesta que hace el PSOE, y es el otro el que la tiene que aceptar sin más. Hombre, yo creo que ahí claro. tenemos eh, tenemos eh, campo para poder entendernos. Por Desde ejemplo. luego nuestra voluntad es esa. Nuestra voluntad es derogar la reforma laboral en su conjunto. También le dijimos eh, a los españoles en la campaña electoral que derogar toda la reforma laboral no puede significar dejar las relaciones laborales en un limbo jurídico sin ningún tipo de apoyatura legal, porque eso sería eh, una inseguridad no solamente para las empresas sino también para los propios trabajadores. Con lo cual hay como dos fases en esa derogación, ¿no? una que serían con medidas urgentes que eh, conocerán ustedes en la, en la propuesta que vamos a hacer pública en el día de hoy y dos, derivar al diálogo social roto por, por el Partido Popular durante estos últimos cuatro años imponiendo esa reforma laboral, es decir, el, el diálogo entre trabajadores y empresarios ...el resto de, de cuestiones de ese nuevo Estatuto de los Trabajadores que tiene que aprobarse. Concréteme algo más de las medidas urgentes, que quedan 29 minutos para que sea público ese documento. Bueno, pues vamos a hablar eh, mucho de emergencia social, vamos a hablar mucho de lucha contra la corrupción... ...vamos a hablar mucho de lucha contra la pobreza, vamos a hablar también de, de, de articular un nuevo Estatuto mm. de los Trabajadores... ...vamos a hablar también de medidas de transparencia y vamos a hablar también de medidas de apoyo a la, a la empresa... Eh, esos son los, los elementos centrales de la propuesta, y también, por supuesto, un compromiso de, de estabilidad presupuestaria que necesita nuestro país eh, para cumplir con, con nuestros compromisos con Europa. Sí que le adelanto que una de las propuestas que vamos a hacer es eh, renegociar la senda de déficit público con Bruselas, porque entendemos que los presupuestos que vamos a heredar del Partido Popular, eh, ya la propia Comisión ha dicho que exigirán un recorte de 9.000 millones de euros. Y, por tanto, bueno, pues ese recorte entendemos que no se puede hacer. Es verdad que tendremos que hacer esfuerzos presupuestarios, pero que tendremos que renegociar con Bruselas una senda de déficit público que no implique el recorte de políticas sociales, porque la, la gente está sufriendo en nuestro país. ¿Y si Bruselas dice no? Yo tiendo a pensar que, si hacemos una buena negociación, eh, constructiva, en positivo, eh, podremos eh, llegar a un acuerdo razonable con las instituciones comunitarias. ¿Tiene mano con Pierre Moscovici? No es que tenga mano, no. Es que nosotros, por supuesto, nos haríamos cargo de la realidad presupuestaria eh, que nos deja el, el, el gobierno actual en funciones. Ya lo dijimos antes, que con, estas, con estos presupuestos para el año 2016, entre otras cuestiones, tampoco íbamos a cumplir con los objetivos marcados por, por Bruselas. Con lo cual, eh, algún margen imagino que tendremos. Estaba hace unos minutos en el escenario de posible repetición electoral. Si hubiera de nuevo elecciones, ¿usted volvería a ser el candidato por el Partido Socialista? Habrá primarias, y, y por tanto serán los militantes los que decidan. Yo, yo tengo esa voluntad, sí, pero tengo esa voluntad porque porque creo que, que es importante que haya un Partido Socialista fuerte, un Partido Socialista con una alternativa, creo que la, que, que la hemos construido durante estos últimos 18 meses que llevo al frente de la Secretaría General. Creo que la ciudadanía también está apreciando el que el que estamos eh, siendo bastante coherentes, responsables con nuestras políticas. Dijimos que no íbamos a pactar con el Partido Popular, que somos la alternativa, lo estamos cumpliendo y ahora es el resto de formaciones políticas las que tendrán que dar un paso al frente. Yo lo di la semana pasada cuando el rey me encargó el intentar eh, conformar gobierno. Yo lo que espero es que el resto de fuerzas políticas, en lugar de mirarse de reojo, Den un paso al frente y hagamos realidad el cambio. También dijo en esa misma silla, maldita hemeroteca, señor sí, Sánchez, sí. que no iba a pactar con populismos. Sí, y no voy a pactar con populismos. Con políticas populistas no voy a pactar. Y se lo puedo asegurar. Las políticas populistas, por ejemplo, también se pueden ver en, en eh, partidos conservadores. Mm. Y las políticas populistas no solamente es de contenido, sino también de formas. Creo que hay que decir la verdad a los ciudadanos. Yo les digo, no no, no no va a ser fácil, no va a ser, no, no, no va a ser algo lejano a la, a la complejidad el intentar formar gobierno. Se lo dije el día que acepté el encargo de, del jefe del Estado, y lo digo hoy, no va a ser fácil formar gobierno. Porque es verdad que hay mucha línea roja, porque hay mucho veto, porque hay mucha desconfianza entre un, unos interlocutores y otros, pero esa es mi responsabilidad, la de dar un paso al frente e intentar que España tenga gobierno. ¿Me puede aclarar un poco más cómo va a quedar la consulta a la militancia una vez que se alcance algún acuerdo? Una vez que se alcance un acuerdo con el resto de formaciones, usted ya lo anunció en el último comité federal, que tiene toda la intención de consultarle a la militancia la opinión. No vinculante, pero la opinión de ese acuerdo. Sí. ¿Cómo va a ser? cuando ¿Con cuántos? ¿A toda la militancia? ¿Simpatizantes también? No, nosotros lo dijimos, ahora sí. a la militancia, los 200.000 militantes del Partido Socialista, eh, y, y será, lógicamente, antes de, de la presentación a la investidura de mi candidatura, y también antes del Comité Federal. Eh, esa será la, una consulta vin no vinculante a, a la militancia, pero sí cargada de... Primero, de, de, de compromiso político, de compartir esa decisión con los 200.000 militantes del Partido Socialista, y dos, eh, yo creo que una decisión valiente que, que lo que demuestra es que el Partido Socialista, de nuevo, está a la vanguardia de la profundización democrática de los partidos, ¿no? Una de las propuestas que, por ejemplo, vamos a poner encima de la mesa hoy a los a los, eh, a los digamos interlocutores políticos, a usted que me está tirando un poco de la lengua, pues le digo, a ver, es financiar la o sea, vincular la financiación pública de los partidos políticos también al grado de democracia interna que tengan en esos partidos. Es decir, limitación de mandatos, primarias, eh, paridad entre hombres y mujeres en, en eh, los cargos de representación... Y también, ¿por qué no?, el, el que haya este tipo de consultas a la, a la militancia, porque creo que es... Es un valor también, un sentido positivo que le da al afiliarse y ser militante de un partido político. Eh, solo militantes, no simpatizantes, la consulta. O sea, no, solo sea, No es abierta. No, solo militantes. Solo militantes, sí, sí, Y sí. Eh, algún tipo de proceso, quiero decir, los plazos. Eh, Llegamos a tiempo a una investidura, tendría que ser la semana antes, el comité luego después. Claro, es que el calendario es muy complejo. Es el calendario muy complejo, y, pero en fin, son los tiempos que tenemos ahora mismo en la política. Lo, lo intentaremos ahorrar eh, con, con el mayor espacio de tiempo posible. Pero, en fin, lo más importante es que los españoles tengan gobierno, con lo cual yo estoy convencido además de que los militantes, eh, si llegamos a ese acuerdo estarán convencidos de que, de que tenemos que votar cuanto antes para que los españoles tengan, tengan gobierno. ¿no? Un par de cuestiones de actualidad, señor Sánchez. Eh, publica hoy el diario El Mundo que Trinidad Jiménez está ultimando el fichaje por telefónica. Uh -huh. eh, no sé si usted le consta, si me lo puede confirmar o qué le parece. Sí, ella, ella me lo dijo, pero no es ni a ningún puesto de, de, de ningún consejo de administración ni, ni nada que tenga que ver con eso, es simplemente como como una trabajadora en, en la compañía y, en fin, esto me lo dijo después de las elecciones y, y bueno, yo lo respeto no tengo, no tengo nada más que añadir ¿No son puertas giratorias esto? No, porque, mire, la, el, las incompatibilidades ahora mismo, la ley de incompatibilidades fija un plazo de dos años eh, En la propuesta que íbamos a presentar nosotros a los partidos políticos lo extendemos a cinco años Como siga desvelándome cosas, me da todo el documento ¿eh? Bueno, le estoy dando algunas <risa> vale. eh. y, y, en fin yo creo que ella lleva más de cuatro años ¿no? eh, sin ser ministra y por tanto bueno pues tiene derecho a, a, a labrarse un, un futuro profesional. ¿no? Yo tengo muy buena relación con ella, como usted sabe, creo que es una persona honesta, es una persona eh, decente, transparente, ejemplar en, en, su, en su compromiso con, la, con el servicio público cuando ha sido política y, y le deseo el mejor de, los, eh, de las urtes, ¿no? La mejor sí. de las urtes. Y un último asunto eh, que ha hecho arder las redes sociales este fin de semana. Los titiriteros eh, en la cárcel por una obra de guiñoles que, según el juez, hacía apología y enaltecimiento del terrorismo. ¿Usted cree que deben seguir en la cárcel? ¿Cree que deben salir de la cárcel? Bueno, el código penal en esta cuestión es bastante taxativo, ¿no? Yo defiendo la libertad de expresión, pero es cierto también que, en fin, que... Si en el Código Penal está recogido ese tipo de delitos es porque en este país, desgraciadamente, ha habido eh, casos de enaltecimiento del terrorismo. ¿no? Eh, a mí me da la sensación, y le tengo muchísimo aprecio a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, eh, creo que es una extraordinaria mujer que está intentando sacar adelante una gestión complicada eh, en el Ayuntamiento de Madrid, pero creo que la concejala de Cultura tiene que asumir algún tipo de responsabilidad política, y, y espero que así sea. ¿Debe dimitir o...? No sé, si, no sé si dimitir, eso tendrá que reflexionarlo tanto ella como la alcaldesa, pero algún tipo de responsabilidad política tendría que, que asumir, ¿no? Yo desde luego soy padre de dos hijas, en fin, creo que, que ese tipo de, de, de errores eh, deben tener algún tipo de respuesta en primera persona, de asunción de responsabilidades políticas. Entonces entiendo que cree que están bien enviados a prisión los dos titiriteros. En fin, una cuestión es la, la justicia y, y, el, y, el, y el proceso y otra cuestión son las responsabilidades políticas. Respecto a la primera yo no me meto porque eso tendrán que ser los fiscales y los jueces los que decidan eh, qué pasos hay que dar. Pero desde el punto de vista político, la sensación que yo tengo es que, eh, en fin, se tiene que asumir algún tipo de responsabilidad por, eso, un, erro, por, por un error importante ¿no? que se ha producido. ¿Hablaron de esto en los Goya? Porque la alcaldesa y usted, estaba creo que su mujer entre medias, sí, estaba sí, en la sí. misma fila, casi hombro con hombro. ¿Hablaron de esto? No hablamos de esto, pero sí que le, sí que le trasladé... En fin, mi, mi, mi apoyo como alcaldesa, creo que, insisto, es una mujer que está intentando sacar adelante la gestión de un ayuntamiento tan importante como el de la Ciudad de Madrid y creo que lo está haciendo bien y, por tanto, pues eh, eh, desde ese punto de vista pues tiene toda mi solidaridad. Y por acabar casi con el principio, ¿con Iglesias y con Rivera hablaron de algo en la gala de los Goya? Cuando les hemos visto en las imágenes, saludándose, luego es verdad que no estaban sentados juntos, pero... Comentamos lo del smoking. Sí. De... ¿Llegaron a...? Eh, ¿Usted sabía que iba a ir con el smoking? No no, tengo decía, ni, no, no tenía ni idea. No, no, no. Comentamos eso, comentamos también, bueno, pues eh, un poco sí. lo, que, lo que está pasando en el Parlamento, que yo creo que es bastante interesante, que al final se está recuperando... Esa centralidad de la vida política del Parlamento que perdió durante estos últimos cuatro años. Íbamos con, eh, con las parejas y, por tanto, pues también eh, nos dio pie para poder hablar con, con ellas. Y, en fin, yo creo que estuvo bastante bien. Fue una gala... Yo me lo pasé bien. Es verdad que, bueno, son, son bastantes horas... Pero pero creo que tenemos un cine y un sector de la cultura muy potente en nuestro país, que es eh, la envidia de muchísimos países y, en fin, hay que apoyarlo con recursos y también con presencia en, en galas tan importantes como esta. Ha podido ver Truman, la gran triunfadora, no sé si ha tenido tiempo para... No he para visto... Ver la, triunfadora. El, el único, el, la, la única película sí. que vi de las nominadas... Eh, fue la de Un día perfecto, de Fernando León, pero pero en fin, tengo ganas de ver Truman, tengo ganas de ver La novia, uh -huh. tengo ganas de ver también la, la última de Coisette, que es una de mis debilidades, esa directora, en fin, yo creo que tenemos muy buen cine. Me han dicho que está muy enganchada Borgen, una serie. Sí, de... sí, sí, acabo de terminar la serie. Sí. No me la diga que yo también no he llegado, no me hagan <risa> ningún spoiler, la, la, ¿ya la he visto entera? La he visto entera y... Ha dado y, ideas? y, y tiene cosas interesantes sí. para la política española, sí. Por ejemplo, eh, una cosa interesante es que, en fin, eh, se habla mucho de gobiernos, no solamente de, de, de coaliciones, hasta incluso de coaliciones formadas por tres, cuatro partidos, ¿no? eh, Y en muchas ocasiones pues, los colegas periodistas me preguntan, bueno, ¿usted descarta alguna coalición? Y yo digo, mire, si es que ahora mismo estamos en un terno tan nuevo en la política española que no descarto nada. Hay una que sí descarta, la del PP. Por supuesto, es así. Uh -huh. Pero digo, como alternativa que soy pues eh, se, pueden, se pueden conformar y configurar otro, otro tipo de gobiernos. La última, si es usted presidente del gobierno, ¿su primera entrevista podría ser en la radio pública, señor Sánchez? Yo sabe que me someto a, a la disciplina férrea de mi equipo de comunicación. ¿Y a usted le puedo preguntar su opinión personal? Como presidente del gobierno, la primera no debería ser en la radio pública. Será en, será en, el, en el ente público. Será en el ente público. Sí, sí, sí. Radio Televisión Española. Radio Televisión. Y bien. la primera de radio puede ser en Radio Nacional, señor <risa> Sánchez. Que es que ya no sé cómo decírselo. Lo intentaremos. ¿Eso qué es? Si es que, en fin, yo sé que Pero usted no me quiere arrancar el un... sí o sí, no. Bueno, venga, para ti la perra gorda, sí. Sí. Nueve sí. sí, y 43, 43, en Canarias. <risa> Pedro Sánchez, muchísimas gracias, de verdad. A ti, hasta luego.